La calculadora también puede resolver inecuaciones polinómicas. Para ello nos tenemos que ir al menú y buscar el menú de inecuaciones. Aquí vemos su gráfica, nos vamos a él y pinchamos y vamos a resolver una de segundo grado. Por lo tanto, seleccionamos un polinomio de segundo grado. Y vemos que es del tipo 3. Introducimos los valores de A, B y C, 1. Menos 5, 6. Pulsamos y aquí tenemos la solución escrita. Este es el intervalo desde menos infinito hasta 2 cerrado y este es el intervalo desde 3 cerrado a infinito. Si lo queremos ver de otra manera, podemos pulsar la tecla SD y nos lo muestra de esta forma. Aquí nos dice que el primero es un intervalo o semirrecta cerrada y que la A es 2. Y esta es una semirrecta también cerrada que va desde B hasta el infinito. Volvemos, vamos a seleccionar otra vez el polinomio y vamos a ver qué sucede cuando intentamos resolver esta inecuación El grado es 2 y es de tipo 1. Introducimos el 1, el 0 y el 1. Resulta que todos los números reales cumplen esta inecuación Vamos a ver qué nos dice la calculadora. Todos los reales cumplen esa inecuación. Ahora vamos a seleccionar la otra inecuación. En este caso es del tipo 2. Introducimos los valores 1, 0 y 1. Pulsamos. No hay ningún número real que cumpla esto porque un número al cuadrado más 1 siempre tiene que ser mayor que 0. Y nos dice que no tiene solución. Vamos con una de tercer grado. Nos vamos a seleccionar, elegimos que sea de tercer grado y es del tipo 2. Introducimos los valores, el 1. Como x al cuadrado no hay, hay que introducir un 0. Un menos 19... Y un 30. Las soluciones de la ecuación son 2, 3 y menos 5. Y vamos a ver qué intervalos son los que escoge la calculadora para la inecuación. Pulsamos. Y aquí tenemos. Este intervalo es un intervalo abierto desde menos infinito hasta menos 5. Y este es un intervalo que va desde 2 a 3. Lo pulsamos de esa manera si lo queremos ver de otra forma. Y vamos con la última de las inecuaciones que esta no tiene unas soluciones tan sencillas como 2, 3 y menos 5. Volvemos, es de grado 4, que es hasta lo que puede resolver la calculadora, y elegimos el 1. Pulsamos 2, menos 3, menos 7, 5 y 3. Y vamos a ver qué soluciones tenemos. Aquí, como nos da con muchos decimales, es casi imposible verlo de esta forma, vamos a pulsar la tecla SD para comprender mejor la información. Primero tenemos un intervalo desde menos infinito hasta A, donde A es 1,5. Luego un intervalo abierto que va desde B hasta C, donde B es menos 0,41 hasta 1. Y finalmente tenemos otro intervalo que va desde 2,41 hasta el infinito.